saludos hoy toca plantar lechugas vamos a aprender cómo se plantan lechugas de diferentes variedades en bancal de 75 de ancho vamos para allá Estas son las lechugas que vamos a plantar, tenemos unas cuantas variedades, cogollo rojo, batavia, hoja de roble, cogollo verde, lollo rojo y escarola. Las vamos a plantar aquí, en esta cama que ya he rastrillado y tengo marcado un metro. En cada metro lineal vamos a poner cuatro en esa dirección y 5 en esta dirección, 20, 20, 20, ¿vale?, vamos a ver cómo se hace. Ya estamos aquí, la última vez ya hablamos de la paletina, ¿verdad?, idóneo para plantar desde alveolo. Ya tenemos el suelo preparado, las parcelas, cuatro lechugas y 5 lechugas en esta dirección, como hemos dicho antes. Antes de empezar voy a regar para que entre mejor la planta y ya tenga algo de agua para que vaya absorbiendo. Está Escarola. Ya veis seis variedades de tal manera que vayamos recogiendo las hojas exteriores y vayamos haciendo una ensalada dejadme poner toda la mesa y ahora estoy con vosotros Ya está, ahora lo que toca, un buen riego. vamos a hacer es recolectar las hojas exteriores, ¿vale? Aquí van a ir los descartes y aquí las hojas buenas. De esta manera no matamos la planta, dejamos el cogollo central vivo y volverá a dar. Y haremos este mismo proceso varias veces. Descarte. Sí. Es lo que tiene, no echar ningún medicamento. Ya veis lo que hemos recogido, un poco de descarte, ¿vale? Ha sido 10 minutos, una cosa así. ¿Eh? Limpiar y para adentro, ya tenemos nuestro floret. ¿Eh? Pero esto es orgánico, mucho mejor. ¿Eh? Bien terso, este sonido, los colores, texturas, ¿sí? Este es el loyo rojo, hoja de roble y batavia. Ya está, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo. Nos vemos en los comentarios de ahí abajo y hasta la siguiente. ¡Agur!